Saltantes irrumpen inrump, en la farmacia de la Vega y cargan con 700 mil pesos, ¿verdad? Ahí. 700 mil pesos. La policía en la Vega informó esta mañana que in, que intruyó a, un, a su personal para acodornar la, provi la provincia, al la provincia luego de, eh, del asalto de que tres delincuentes con arma, con arma de alto calibre, ropa negra, con insignia del cuerpo militar. Pasamontaña, interrumpieron en una farmacia de, desde donde habría, de, de, de, de, no, sé, no sé un poquito. Habrían huido ahí. con cerca de 700 mil pesos. El asalto ocurrió en la farmacia San Miguel, ubicada en la avenida Rivas, la gente de La Vega sabe cuál es. Entonces, pues, eh, la policía dice que trabaja con identificar y capturar a los, a, a los asaltantes que según un video abandonaron el establecimiento luego de darle un pescozón a un hombre en, la, en una jipeta roja. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, indicó que se activó la búsqueda y persecución de este grupo armado. Ahí vemos el video, ¿verdad? Captado, en bueno, captado de, eh, desde un celular, ¿verdad? Vemos este asalto de película que hicieron en esa farmacia, dice que es la farmacia San Miguel, aunque pues en unos videos, esa es, un, es una captura de, unos, de un video, eh, pues eh, no tenía el nombre, eh, la farmacia, solamente dice farmacia, sí, pero en, esta, en esa farmacia se llevaron 700 mil pesos. En ese asalto de película llegaron como si fueran agentes de la DNCD con armas larga, largas, eh, o sea, como todo un dispositivo. ¿Verdad? como si fuera un allanamiento, ¿verdad? como están haciendo uh -huh. ahora con la operación Larva, se metieron para allá y se, se llevaron 700 mil pesos. Ahí está lo que dice Diego Pequera, que es el vocero oficial de la Policía Nacional, que ya están investigando este caso. Eh, vamos a ver si nos ponen ahí los muchachos el video desde el principio, para que veamos cómo fue el, este asalto, el momento de este asalto desde el principio, ¿Verdad? Ahí vamos la camioneta y vean a, lo, a la gente allá afuera. Y ahí parece que... Vean, ¿Vean eso? ¿Vean eso? El momento en que le dan, lo, lo golpean al guardia de seguridad, me parece, a una de las personas que están ahí. ¿Cómo con público? Ahí está, señores, increíble. Esto pasó en La Vega. La gente de La Vega que ve este programa, que nos llame, 809-725-0505 y nos cuente cómo está la situación por allá luego de este eh, asalto de película a una farmacia de La Vega. Señores, lo primero que voy a decir con este asalto, mi gente de La Vega, pueden llamarnos al 809-725-0505 y es que ahí hubo un santo. ¿Cómo? Un santo es eh, uno que sabía que esos 700 mil estaban ahí. Ay. Sí, sí, sí, sí. Eso así. No me venga a mí que eso fue al azar. Habiendo tantos negocios en alrededor, fueron directo a galletear y a darle trompa y pata voladora al Guachimán y a ese hombre que estaba allá afuera. A veces, seguro ese señor salió a comprar una pastilla para el dolor de cabeza. <risa> Y le dieron dos galletas. Y se curó. Entonces, otro hombre, si usted puede hacer nada, ese hombre se quería morir ahí. Porque hay personas que no le gusta que le den por la cara, entonces le dieron dos galletas. <risa> sí. Entonces, eh, estamos viendo que un vehículo con una placa, o sea, que esas esa placas a veces son falsas también, sí. ponen otra placa de otra cosa. Sí. ¿Sabe? que aquí no hay un sistema que usted pueda checar las placas? Lamentablemente. Sí, Pero, sí. eso hay que investigarlo de adentro primero. Eddie Green atención, Eddie Green de La Vega. Eso va con pues, Santiago, por ahí mismo. Eso colinda todo lo que sí, es el discrimiento. Sí, sí. Deben chequear lo que es los trabajadores. Tengan en cuenta, una investigación no es que usted le va a dar palo a la gente. E es investigar. Investigar, investigar. Eh, hay cuerpos eh, de la policía que son psicólogos y saben que la gente está mintiendo. todos esos 700 mil tenían amigos ahí adentro. Porque claro. usted no va a entrar y que a una casa usted busca 700 mil. Buscó un dinero, usted no sabe. No, usted si no bien. sabe. Ya esa hora, y en una farmacia, esa hora, 700 mil. ¿Y qué es lo que está vendiendo? ¿La pela no se vende ya? <risa> no, ya no. Ah, bueno. Bueno, pero yo creo que ahí es que tienen que ponerse fuerte la, la autoridad ¿ve? con este tipo de delincuencia, que ayer creo que hablamos también de ese tema. ¿Qué es lo que busca este muchacho aquí? <risa> ah, por no. el flaco que está aquí. ¿Cómo está? Bueno. Bien. <risa> sí. alentado me decía uno que yo lo saludaba alentado, pero tiene que tienen que ponerse fuertes la, la, las autoridades porque como dijimos ayer hay, es por grupo que están atracando grupo sí, como tú lo dijiste son hombres grandes los que se apian ahí son sí. por grupo gente gente grande entonces también con otra cosa yo pienso voy a hacer una sugerencia algo que me llegó a la mente y es que la NCD debe cambiar el uniforme. Claro. Debe cambiarlo porque ese es el uniforme más copiado. Sí. Un, azul, un color marino, azul marino. No, no, no, ponerle un color y ponerle una identificación a la NCD. Porque ese pantalón khaki, hay 50 mil pantalones khaki. No, pantalón khaki lo encuentras tú en el mercado. Entonces deben buscar la manera de ponerle un uniforme que tenga algún tipo de identificación para claro. que usted vea a esa gente porque cualquiera es frisa cuando la gente le llega claro la de entonces deben tomar en la reforma incluyan eso en la reforma policial claro No sí eh, cambiar el uniforme y ponerle cada uno su eh, como, el, como ahora como en la escuela verdad que cada región de la escuela tiene su propio color, bueno para así cada también, institución también. tiene que tener un, un tipo de uniforme distinto, bueno como lo, en el ejército ocurre porque la marina de guerra el uniforme de la marina es blanco y el uniforme de la, Eje, de la Fuerza Aérea es gris y el verde, verdad, el verde militar pero, es del ejército, pero, pero o sea, también eso lo podemos ver en los Estados Unidos, es que a cada estado. El uniforme policial es diferente. claro Tiene diferentes colores. No, en cada el, el, el, ciudad, este, incluso, el de Texas es sí. un, un color marrón entero. El de Estados Unidos azul marino. El de Estados Unidos no de, de Nueva York. No, <risa> Estamos bueno. Hablando de, de Estados Unidos. El estado así. de Nueva York, la ciudad es azul marino. Eh, y de, hay varios estados que son diferentes. Hay otros que lo mezclan con, con colores diferentes. Azul con, con sí. marrón y ese tipo de cosas. Y, y, y yo creo que sí que es una buena idea de, de, de variar los colores porque es que usted ve que se le se le frisan usted dice que son autoridades y cuando viene a ver atracar a atracar lo que van ah. a hacerle algún daño así es y, sí. y eso pasa mucho también o pasaba o bueno sigue pasando no no no he vuelto a escuchar una noticia así la gente que viene de madrugada del aeropuerto que ah, le caen, sí, sí, sí. caen atrás que le crees, crees que son, son policías o de la DNCD y a atracarte que van no bueno el caso bueno es que como ya sabíamos, ya hablamos del caso de Leslie Rosado que fue un policía pero claro. que o sea era un miembro de la institución que iba a eso supuestamente claro de noche pero de, de noche uno no se puede parar hacia lo loco y lamentablemente hay gente que ha muerto o por esto, a causa de esto, de no pararse de noche, usted no sabe qué daño le van a hacer y si son policías de verdad, porque hasta el uniforme policial se, se, se coloca No, y eso, o sea, como eh, la gente de la farmacia seguro, como vieron a esta gente de la DNCD que llegaron, ellos bajan la guay y dicen, ah, no, de la DNCD, vamos a ver si es que son. Pero, 700 Pero mil se pesos metieron no, ahí. No, no hay todos los días ahí. No. 700 mil pesos no hay todos los días. Eso está, está vendido.